Me encanta cantarte, programa especial, acción Hola, esto es Me encanta cantarte, mi nombre es Julián En este programa que hago siempre, hacemos siempre Con canciones y, y composiciones y creaciones y juegos y ritmos y chistes Bueno, hoy en un programa especial dedicado al ritmo Pero no cualquier tipo de ritmo ¿Qué vamos a necesitar para hacer este tipo de ritmo? Bueno, dos cosas importantes. Dos manos, o dos brazos, ¿sí? Pero tres manos no, cinco brazos tampoco. Dos manos, dos brazos, dos manos o dos brazos, con eso nos alcanza, y algo para golpear. Aconsejo antes de empezar a hacer este ejercicio, este ritmo, eh, estirar un poco las manos, ¿Sí? porque vamos a usarlas este, y con, aconsejo no golpear fuerte sino simplemente tratar de usar más las muñecas que las manos. Yo voy a usar esta silla, pueden hacerlo en una mesa, en un banco, no golpean muy fuerte, así tampoco se nos enoja el vecino y el perro no ladra, como me pasó a mí antes cuando quise filmar el video. Bien esto me inspiré en el, en el amigo Don Lu musical de España al quien le mando un fuerte abrazo que él lo mostraba y hacía un ejercicio con estos ritmos que yo también he hecho en las escuelas muchos años y acá lo comparto para todos ustedes dos ritmos fácil con la mano mía esta de acá izquierda ustedes la hacen como si fuera un espejo el ritmo es sencillo mira ¿se entiende? tres golpes palma abierta y una con la palma cerrada la otra mano siempre pensando en forma de espejo lo que va a hacer es un ritmo distinto mira, la hago por separado ¿se entendió? un ritmo esta mano tres golpes de palma y un puño, otro ritmo esta mano, hago como si estuviera haciendo un panqueque, seis veces en total y después golpe de puño junto. Ahora las uno que es lo difícil, ¿sí? Unidos sería. ¿Sí? tips para hacer esto, las manos se arrancan juntas, no así, esa es la típica que nos pasa a todos, que empezar. así, las manos arrancan juntas, y la segunda, siempre va a golpear esta mano cuando esta está boca abajo, o sea, en cámara lenta, y juntos el punto. de vuelta lo hago, ven que golpean juntas, y el puño. ok, La última vez por las dudas. Y golpear el puño. Bien. Lo mismo invertido. O sea, la que esta mano va a ser el panquequito este y esta mano va a ser la palma, como diciendo, estoy haciendo panqueques. Los quiero ya, ¿Sí? Una onda así. Bien. Entonces sería mano esta mano en el espejo. Si antes la hice con esta, ahora la hago con esta, es. sí Y la otra, que antes hacía esto de reclamar, ahora hace el panquequito. O sea, juntas. ¿Sí? Recordando en cámara lenta que golpean juntas cuando van hacia abajo. Ahora las dos cosas. Primero con una y después con la otra. Fíjense. Voy, ¿eh? Cambio y cambio. Voy a cambiar más rápido ahora, cambio ahora, fíjense. Y ahora cambio cada uno, miren, cambio. Cambio, cambio, ¿ok? ¿Lo tienen? Bien, ejercicio, ese es el uno que decía yo.